Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo reducir el tiempo que Windows le da a las aplicaciones y programas para que se cierren cuando nosotros apagamos el PC. Tenemos que modificar el editor de registro, por lo tanto deben de hacer una copia de seguridad y hacer esto bajo su propia responsabilidad. Hay muchas formas de hacer esto. Yo voy a ir a Inicio, voy a pulsar con el botón izquierdo y voy a buscar Regedit en el cuadro de búsqueda y lo ejecuto como administrador. vamos a abrir current user control panel de stock en el panel de la derecha tenemos que ver si está este valor pues como no está tenemos que crearlo voy a pulsar sobre esta zona con el botón derecho le damos a nuevo valor de cadena y lo renombramos con este título Botón derecho, cambiar nombre, o, o sí. control V, o utilizamos el botón derecho para pegar. Ahora hacemos doble clic. Introducimos el número de segundos que Windows va a esperar a las aplicaciones para que se cierren. Normalmente son 20 segundos, como es en milisegundos, pues por defecto, eso son 20 segundos. Yo lo voy a dejar en 15. Le damos a aceptar. Ahora Windows solo esperará 15 segundos. No es recomendable poner este tiempo menos de 5 segundos, ¿eh? porque las aplicaciones necesitan su tiempo para cerrarse correctamente.